Hey, ¿qué pasa mi gente de Claro Música, de Flow Latino? Bienvenidos siempre, la mejor vibra, la mejor música aquí en Claro Música. Como siempre, invitados, chéverísimos, con mucho flow, con mucho talento. Y hoy es el turno para KR. ¡Qué baby! Papi, bienvenido. Saludos, saludos. Muchísimas gracias. Saludos a toda mi gente, Claro Música. Bendiciones. Eh, súper contento, súper contento. Camellando mucho y, y bueno, dándole con, con la ayuda de Dios siempre. Te visto muy activo desde que abriste King Records, papi. Estoy enamorado de esos monitores los que se han pegado a la pared. Me gustaron. hay qué chimba. que caer. Sí, tengo que ir, tengo que ir, tengo que conocer el, el chuzo, pero te lo hizo andando con esos nuevos artistas que tienes. ¿Cuántos artistas son ya los que están ahí con King Records? Tengo, tengo en este momento cinco artistas, pero solamente hemos lanzado al mercado tres. ¿Tres? Eh, falta, o sea, están otras dos, que es una niña y otro artista, pero, pero todavía no lo hemos lanzado porque estamos trabajando todo el back, toda la música y todo para lanzarlos con toda la potencia que se merece. Para que, pa que sea con todo el power. Oye, Kevin, sí. pero aparte de que he visto que estás moviéndote mucho con King Records, te he visto que estás activo lanzando música. He visto por lo menos unos cuatro sencillos eh, en, en menos de nada. O sea, te hizo colaboraciones, vi algo con Nat, vi ahí el remix que hicieron de Lejanía. ¿Estás sacando música cada cuánto, papi? Estoy sacando música, eh, la idea es cada 15 días sacar una nueva canción. Cada 15 días. ¿Para qué? ¿Para que la gente se inunde del flow o qué? ¿O es estrategia o cómo es eso? ¿Si, ¿Si le da el tiempo a las canciones o qué opinas vos de eso? Lo que pasa es que como todas son diferentes, siento que todas las están aceptando y, y, y, y nosotros tenemos pues el sencillo a nivel mundial que es hasta abajo el cual ya vamos para, ya vamos para eh, 700 millones de reproducciones, wow. 700 millones de reproducciones en, en, en, en, en la suma pero tenemos música para la calle. Lo que pasa es que yo tengo 496 canciones que me he sacado y yo quiero compartir mi música. Eso es lo que yo quiero. O sea, okay. Yo estoy pensando, o sea, obvio, hay estrategia y todo. Pero yo no estoy pensando en aguantar la música, en aguantar las energías, en aguantar las vibras de cada canción. No, yo quiero sacar la música, sacar sí, la música. sí quiero pronto. que la gente quiero Eso que la es. gente quiero que la gente disfrute me entiende y gracias a Dios todos los temas que hemos sacado han funcionado de una manera increíble entonces estoy súper contento la verdad lo que dices es verdad cada canción es diferente tienen y no se pierde la esencia de que enrollan pero bueno eh, por ejemplo eh, yo, yo, yo he visto ahí en en en, en las redes sociales que están hablando mucho de los productores de King Records. Que estás trabajando con quienes bajo la producción para que le den un vuelco a cada canción. ¿Quiénes están detrás ahí de los controles? Eh, en el, Benedetti, que es uno de nuestros artistas, pero también es productor. Ah, ok, también es productor. Ajá, y, y, y otro que se llama Neoski, también. Nos eh, hemos trabajado con varios, Sensei, que pues siempre ha sido como el productor y compositor de Manuel Turizo. Ahorita está trabajando también con nosotros eh, eh, de la mano eh, saca white black también okay. o sea, hay, hay un combo hay un combo que tiene su ahí metido para los palos sí sí sí sí pero casi siempre todos los temas también yo soy la persona que los dirige desde que desde que el tema empieza mira yo quiero unos tonos así vamos a darle así un bajo así eh, ahorita tengo un nuevo álbum con brian myers donde hicimos par de pistas la hicimos entre brian y yo o yo con Neoski ahí, pero, pero, ustedes, pero Neosky yo que más tú, que tú, todo. Tú, sí. Exacto, eso así, queremos este sonido así, queremos este dembow así, queremos que el bajo entre Brian Maders y yo. Y en la letra, pues sí, 100% Kevin Roldan. Siempre hay que sí, subir metiendo en las letras. Papi, sí. estás hablando que hay como 400 canciones ahí que quieres sacar y quieres mostrar. Para hacer 400 canciones quiere decir que Kevin a la semana cuántas veces se mete a componer, hablamos sí. de componer.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 No estás metiendo o sea, ahí 20 a la vuelta, sino lo que salga y de una. Pero vos qué? Lo que me, vos... me guste con lo que vibre. Ok, pero por ejemplo, en, en el caso de una chimbita que es lo que estamos promocionando. Eh... Esa sí fue más rápido, como en 5. Pero vos pensás el tema de lo que se va a hablar o cómo llega la musa? O te ponen el beat, te metes en el micro y le empiezas. Exacto, ah, es que no me me o sea, exacto, empezamos a crear el beat o a veces por lo menos de chimbita. Y el site ya tenía su intro.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 Con el size, sí. ¿Qué, qué, qué, qué lo pillas en dónde o qué? Bueno, no, el, el man viene de ese del éxito mundial de Dream Girl. El man viene de ese éxito cuando el, ¿El man, man llegó con a Medellín. La... No, fue con Raúl. Sí, el, el éxito ese que tiene con Raúl. Llamaron a mí, llamaron a mi manejo. Como que, ah, mira, estamos en Medellín, nos gustaría trabajar con Kevin. Y pues, mi manejo me dijo, no, mira, el sai yo ya había escuchado del pana que el pana le mete duro y dije, listo, vamos a meternos. Me cayeron ahí a la casa. Tengo el estudio ahí en la casa. Sí. Es que todo es muy fácil porque yo no tengo que bajar una grada y ya ve película en el estudio y o sea, tú ya estás, es ahí, estás abajo. Exacto, es un sitio y pero no es en la casa, casa diga, ¿no? Estoy invadiendo mi privacidad, no. O sea, toca bajar, toca bajar. Que bajar, pues ¿ok? Hartas, hartas gradas por allá donde está la cancha y la piscina y ahí hicimos el estudio. Yo antes era en una discoteca ahí, pues porque estaba estaba desconcentrada la vida. Ah. Ahora tengo mi estudio. Y yo tengo otra farrita ahí, papi, ¿no? Sí, claro, a veces llevamos, pero no farrita, sino que llevamos amigas para que escuchen la música nueva que viene, nos den su opinión, ¿me entendés Como que ah, vamos a escucharlo, o sea, es brutal porque nosotros de pronto le decimos a amiga, ay, hicimos tres temas ayer, los quieren escuchar. Papi, nos caen de una porque les encanta la música. Y también nos caen, hoy sí, más escuchable, y ya pasan a escuchar con nosotros. Es claro, tengo que utilizarla, está buena, está buena. Está... Y uno se motiva, papi, se motiva para el, tiempo, claro, para el día. Claro, papi, se toma uno los vinitos, habla, baila, parcha, pero todo muy sano. Pues a nosotros no nos gusta la droga, nada. Oiga, papi, eh, qué chévere, qué chévere, me gusta esa vibra con la que compones, y estás haciendo la música, y me gusta verte más. Gracias, música. no te que caer. Eh, eh. A, a veces es poco creíble. A veces la gente ni lo cree mucho. No, yo voy a pero caer. Ya ven... Yo ya voy a hablar con la prensa. Ya. Y él ya sabe que yo voy. A mí me dicen, papi, llega. de una. Papi. una, papi. Pero, pero bueno, venga. Tantas canciones vas a seguir lanzando. Ya me dijiste que quincenal, mensual. Hay una canción que tú digas que se viene así como primicia para los charopareos que tú digas, papi, está muy duro. O sea, vengo, bueno, no, vengo con, vengo, vengo con unos palotes con Brian Myers. O sea, unos es. hits. Hicimos unos hits con Brian Myers, pero voy a sacar un álbum con él, no sé si sabías. un álbum con Brian Myers. ¿Cuántas canciones van a estar ahí? Eh, creo que seis o siete, pero tenemos muchas, tenemos muchísimas. ¿Y las hicimos van a tirar? Muchas? ¿Qué han pensado? ¿Las van, la van a tirar Kevin, Brian o, o para un canal en específico? No sé, no se sabe todavía. O sea, no, la verdad, nosotros como que primero lo hicimos, y ya se está pues, cerrando todo el negocio y todo, pero nosotros no lo hicimos pensando ni en el negocio. O sea, no lo hicimos porque dijimos, dijimos parce hasta dos se pegó. Eh, porque sigues con él, se pegó. Vos me caeré bien, vos me caeré bien, papi. Vamos a meternos, vamos a meternos para el estudio a hacer música. Y eso que íbamos a hacer como tres, pero la conexión estuvo tan, tan chimba que hicimos un poco, hicimos un poco. O sea, tenemos perreo, tenemos trap, tenemos romantiqueo. Tenemos reggaetoncito flow relajado, tenemos reggaetoncito para las babies, no, una no chimba. Papi. Eso es, entonces, como que tiene que estar pendiente, papi, una chimba y una chimbita porque no se tiene que perder todo el mundo esa canción si no la ha escuchado y obviamente programar aquí en Claro Música. Exacto. Pero venga, Exacto. Pa, una cosa, eh, una cosa que a, a mí me, me, me, me, me, me cuestiona la vida, que yo quiero saber de Kevin y es qué opina de lo que está pasando con Ryan Castro. Con, ¿Con el chamaquito nosotros? Sí. Súper bien, ¿no? Contento, súper contento. Estoy contento de, de ser parte de la carrera de Ryan. Estoy contento de ser parte de la carrera de Maki. A Maki también le están pasando cosas brutales. Pero estoy muy contento también por lo de Ryan porque es mi primer proyecto. ¿Sí me entiendes? Claro, claro o sea, sí, Como ese primer hijo, pues. pues. Exacto. El primer proyecto que yo dije, yo le creo, vamos a hacerlo, vamos a trabajarlo. Y le creí, le creí en el primer momento y, y bueno, o sea, ahora venimos con unas cosas brutales con él, o sea, brutales. Papi, ¿cómo se maneja? Te pregunto una cosa, eh, un, un caso hipotético. Yo soy fanático de tu música desde Contra la Pared y te escucho hace mucho tiempo y he visto tu crecimiento y siempre he admirado al Kevin en el urbano colombiano porque me parece que no hay un sonido parecido a Kevin. Desde el inicio, cabrón, o sea, no ha sido una vaina de que... Tanto, así diferente. Claro, o sea, no ha, no, no ha sido como que uno diga, ah, el cabrón hacía eso, porque yo pongo a Bad Bunny, huevón hace 10 años que vi por unas canciones y el, el marica encontró su flow, eh, eh, después, tú desde que te pegaste, tu flow está ahí, uno sabe eso Kevin, Sí, ¿no? siempre, sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí es sí, más, yo tengo sí, a mí, sí, marica, sí, sí. a mí me da risa porque yo tengo amigos eh, nuevos que quieren cantar y tengo como tres que cantan como tú, yo, papi, pero eso es flow Kevin, cabrón, tienes que cambiar, empiezan ahí, ¿cómo <risa> <risa> no? no ¿sí, ¿sí? tra... Tra. Entonces, yo digo, en un caso importante. No, sino que ahorita está, en tendencia, ahorita está en tendencia, la verdad, gracias a Dios, nuestro proyecto. Si tú te das cuenta, todos los, los niños nuevos antes se querían parecer a otros artistas, ahora se, los, los niños, no lo que son los nuevos artistas, sino, obvio también, pero los niños, los chamaquitos, ahora son kevin son sí, así sí, con sí. la gafita, yo no sé qué, hacen su contenido así, bof, tra, tra, todo eso. No, es una chimba, pero bueno, termina la pregunta. Termina. Pero, pero, pero, pero, y entonces, papi, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se llama madurez? Porque yo sí que también llevan un proceso de madurez musical, toda la vaina, donde se te pegue más un artista que Kevin Roldán. O sea, ¿cómo, papi, ¿cómo yo... manejarías eso, papi? O sea, bien, o no, te lo pregunto es porque puede pasar o no puede pasar, pero yo digo, está a tu lado de, de, de empresario, cabrón, y está a tu lado de sí. artista. Pues. Pues yo no, pues yo antes me sentiría muy orgulloso. ¿Sí? Si llegara a pasar, sí, claro. Claro, porque quiere decir que tengo bueno oído y que lo vamos a hacer. Y en algún momento puede pasar. En este momento, pues, como también somos, pues yo en la compañía, yo soy el menor, ¿se me entiende? En edad. De todos mis artistas y de todo Yo soy el menor, o sea, el que tiene menos edad. A a mí, yo soy el menor. Ah, bueno, es así, eso va. <risas> eh, yo, sentí, yo creo que eso va a pasar también en un momento donde ya yo también me, me quite, ¿sí me entendés? Y va a pasar, va a pasar el momento cuando yo tenga, no sé, 40 años, que yo diga, vamos a lanzar un artista, ¿sí me entendés? Que, que, que, que, que tenga la nueva generación, tan, ¿sí me entendés? O sea, la verdad. Nosotros queremos, nosotros queremos hacerlo, nosotros queremos, por eso, por eso es que se crea King Records, ¿tú ¿me entendés Por eso se crea King Records. Ok, ok, porque bueno, Porque queremos, queremos, queremos que esto sea para siempre, que nosotros gracias. demos música a la gente para siempre. siempre. Yo voy gracias. a tener 70 años un día y vamos a sacar un peladito de 20 con un flow durísimo, ¿me entiendes? Sí, sí. Qué chimba, bueno, ese proyecto de King Records, obviamente queremos hablar más con Kevin, pero va a ser en otra ocasión porque van a haber canciones y aquí va a estar en Claro Música... Papi, qué chimba de energía, voy a componer unas dos canciones por Claro Música, una chimbita está rompiendo, todo mundo a escucharla ahí, y te va a hacer un regalito gracias. ahí de, de, de portada de playlist en la app de Claro Música, vas a ver, te lo mando apenas esté. Muchas gracias, parcero, muchas gracias, y, Dios te bendiga. Y sabes que vamos a despedirnos con una chimbita aquí en vivo para todos mis Claro Parceros. De una, un saludo para todos Claro Parceros, les presento una chimbita, K.R. Baby, Kevin Roltan. ¿Cómo dice? Ah, dice, y es que tú eres una chimbita, y la verdad es que me pongo mal, mamacita, acá la noche. Mi cuerpo te solicita, mi cama te necesita. Tra, tra, asota. Asota, esa que irle a una chimbita, papi, nos despedimos con la despedida del cuerpo aquí, la mano. Oye, papi, la buena. El puño, el vale, cuidado. espere que no he terminado, Tim. El ala, ahora el ala, papi, ahora el ala. Ah, ah. <risa> Cuídate, <risa> oh, yes. papi, la bendiciones, parte. la buena.